No, amigo. ¡Hola amigo! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué estás haciendo? Comiendo papas fritas. ¿Quieres? ¡Sin compra! <risa>